La novena conferencia latinoamericana y caribeña. Quedan muy pocos días para inscribirse en las ponencias y obviamente hay muchas novedades ahí. Este encuentro que se realizará en Ciudad de México, específicamente en la UNAM eh, y que va a ser muy importante, pero nosotros tenemos a nuestra corresponsal exclusiva desde Ciudad de México, Crismar Lujano. Desde Ciudad de México, Crismar, bienvenida. ¿Cómo estás tú? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias a ti bueno, y a todo el equipo que hace posible Infoclaxo. Un gusto acompañarles un nuevo miércoles desde la fría pero soleada Ciudad de México que, bueno, entre ayer y hoy. Fue epicentro de, de discusión ¿no? de algunos de los temas más urgentes que nos interpelan a los latinoamericanos y latinoamericanas y que también uh -huh. estaremos tocando, o, obviamente, pues en el marco de la novena conferencia CLACSO, eh, temas en el ámbito de las ciencias sociales en casi un preámbulo a esa gran cita que nos espera en junio. Sí, exactamente. Ahí tenemos, eh, bueno, fue el epicentro del encuentro del Grupo de Puebla este, eh, y en ese sentido... Entiendo que se trabajan muchas cuestiones muy ligadas, obviamente, a los ejes y de, de lo que va a ser la conferencia, pero podés comentarnos algunas novedades, hubo con respecto a esto, porque se habla de eh, algunos de los títulos de frenar el desembarco fascista en este encuentro en Ciudad de México, pero por ahí nos podés comentar quiénes participaron, qué importancia tuvo y qué nivel de impacto también tuvo ahí en México este encuentro de, los últimos, de las últimas horas. Sí, Gustavo, bueno, se trató de justamente el séptimo encuentro del Grupo de Puebla, un espacio clave, como sabemos, en geopolítica latinoamericana, bueno, mundial, ¿no? Que un espacio que además ha reunido a más de 50 líderes eh, progresistas de 16 países y que vuelven a verse las caras en persona por primera vez desde el inicio de la pandemia esperamos también verles las caras, pues, en la conferencia de Claxo. Como bien lo dice, pues, esta discusión... De, de esta cumbre pues eh, giró alrededor del lawfare en América Latina, ¿no? Cómo cómo el poder usa a los operadores de justicia para perseguir a sus políticos. También hubo jornadas de trabajo sobre bueno la coyuntura latinoamericana, el rol de las nuevas tecnologías, de los medios, los desafíos económicos, los desafíos ecológicos. Y en este sentido también se propuso lo que fue una agenda progresista para el continente que aborde eh, bueno básicamente soluciones, no acciones de cara a esas profundas consecuencias que ha dejado eh, la crisis de, de la pandemia. El encuentro que se llevó a cabo pues, durante el día de ayer martes y hoy, eh, durante la mañana, concluyó con una gran propuesta que estuvo relacionada más a un nuevo Modelo solidario de desarrollo que está además muy en la línea con lo que propuso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU semanas atrás. Hubo participaciones estelares, por supuesto, algunos lo hicieron eh, de forma presencial, tal es el caso del expresidente de Ecuador, eh, Rafael Correa, también de la, la expresidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, hubo participaciones de manera remota como el presidente de, de Bolivia, quien efectivamente pues, levantó una alerta sobre la reagrupación, ¿no? el, el reordenamiento de la derecha en sus intentos de hereditar acciones antidemocráticas contra gobiernos legítimamente electos, como vimos sucedió justamente en el 2019 en Bolivia. También participó eh, a través de forma remota el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Él, pues, entre las cosas que comentó, aseguró que ese encuentro se da en un momento de inquietud mundial y en esa línea reflexionó sobre cuál va a ser el futuro de la humanidad después de la pandemia del, del COVID-19. También escuchamos al presidente argentino, Alberto Fernández, quien mencionó, por ejemplo, el caso de África, a la que consideró abandonada su suerte, con el tema de las vacunas, ahora también enfrentando una nueva variante que pone en jaque de nuevo a todo el sistema internacional y que es en parte pues eh, consecuencia ¿no? de un sistema que no solamente es injusto sino también ineficiente, como lo demuestra el hecho de que 90% de las vacunas quedaran distribuidas en tan solo el 10% de los países más poderosos de la Tierra y que ahora nuevamente pues tendremos que enfrentar una, una cepa. Así que eh, todo esto se desarrolla a propósito también eh, que coincide ¿no? con hoy primero de diciembre en el tercer aniversario de la toma de de mando del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, como, bueno, presidente, como ejecutivo de México. Así que, bueno, definitivamente este, este encuentro, ¿no?, eh, se, se postula como un espacio de contrapoder a estos, bueno, gobiernos de derecha en América Latina, pero que también eh, se busca articular eh, políticamente al progresismo, ¿no?, en políticas de, de integración, de cooperación, de multilateralismo, como lo es uno, por ejemplo, de los, de los tantos ejes que vamos a estar... Eh, pues manejando en la novena conferencia de Claxo 2022. En este sentido, Crismar, clarísimo el, el informe para tratar de entender un poco lo que se juega. Digo, evidentemente volvemos a encontrar, y tú lo comentabas recién, fue uno de los ejes hablados, la lógica del individualismo neoliberal brutal que se está viviendo con esta nueva variante Omicron. Digo, muy pocos países decidieron pensar en lógicas de donación de vacunas para ese sector del mundo, pero sí muchos decidieron en pensar en restricciones para que no pueda viajar gente de esa parte del mundo a otros lugares del mundo. Este, y ahora nos venimos a enterar de que posiblemente Omicron ya está circulando hace, relativamente hace tiempo y que la cantidad de contagios ya están circulando por otras, por otras partes. Digo, eh, pensaba eh, también, eh, las críticas que entiendo que surgieron también ahí con respecto a algunos planes, eh, como el plan COVAX de repartir, de repartir vacunas, que fue un plan que definitivamente no ha funcionado a nivel mundial y que lejos de bloquear la lógica de las desigualdades, por el momento, en la entrega de vacunas, los países más ricos del mundo siguen teniendo y otros siguen con mucha dificultad para acceder, ¿no? Así es, así es. De hecho, el presidente argentino fue muy crítico al respecto eh, y, y comentaba que, bueno, que tenemos que responder porque no podemos abandonar eh, a las generaciones presentes que, que en un futuro nos van a reclamar y nos van a decir fallamos, ¿no? Así que creo que definitivamente esto se ha, se ha postulado como uno de los ejes principales, no solamente eh, por el tema de salud que representa a nivel regional, a nivel mundial, sino, como bien lo dices tú, de políticas de, de integración, como en conjunto los países latinoamericanos y caribeños vamos a encontrar, pues, eh, acciones, vamos a, a realizar acciones, vamos a, a tener políticas que puedan eh, poner eh, en, en conjunto todas las cosas que, que van a venir funcionando para que eh, salgamos adelante frente a esta situación. Eh, en ese sentido, obviamente, todas estas temáticas, digo, más allá de la cuestión coyuntural de este encuentro del Grupo de Puebla, pero evidentemente tienen referencia hacia lo que va a ser la novena conferencia latinoamericana y caribeña, porque muchos de estos ejes estarán ahí puestos. Hay nuevos conferencistas eh, este, principales que, que ya empezaron a conocerse en, en la página de, de Claxo. Si quieres, Crismar, por ahí se puede comentar alguno de esos nombres, digo, sí. este, que me parece que son importantes como para empezar a hacer referencia y marcar marcar eh, alguna de los invitados e invitadas que ya van a participar y están confirmados para junio del año que viene. Sí, Gustavo, bueno, hace un par de semanas comentábamos que Adriana Puigros, Atilio Borón, Buenaventurado Santos van a estar obviamente presentes, pero también hay otros integrantes eh, conferencistas, bueno, muy destacados, hay, hay dos que son integrantes justamente del Comité Directivo Claxo por México, está Darío Salinas, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, está dedicado, bueno, a una carrera de, dedicada al estudio de los procesos políticos en América Latina y el Caribe, ¿no? Trabajos enfocados en, en relaciones hemisféricas. También está Alain Basail Rodríguez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, eh, quien dirige líneas de investigación de geoculturas. Eh, ¿no? eh, también tenemos a Por México, nos confirmó Alicia Sicardí, de la Universidad Nacional Autónoma de, de México, estudiosa de los procesos de descentralización y gobernabilidad en los problemas sociales y urbanos de las grandes ciudades, las grandes urbes, y que además también fue, una, bueno, fue la primera coordinadora del grupo de trabajo Claxo. Eh, sobre pobreza y, y políticas sociales. Acá tengo la lista porque son varios, ¿no? Está obviamente Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, no no, no, no, ni siquiera necesita presentación, ¿no? Un líder del pensamiento crítico latinoamericano. También está, estará presente como conferencista en esta novena conferencia Arturo Escobar de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill. Eh, realmente es colombiano, ¿no? Antropólogo, muy reconocido, referente mundial para hablar eh, sobre los problemas que conlleva el modelo actual de desarrollo y esa necesidad de pensar en otros modelos como la economía del, del buen vivir, por ejemplo. Y, eh, por último, pero no menos importante, Darío, y aquí me perdonan la pronunciación, Stein Scheiber, quien es de, de la Universidad Nacional de Hurlingham en Argentina, bueno, lo conocemos todos, filósofo, escritor eh, y docente, divulgador de, de filosofía en diferentes escenarios locales e internacionales, así que, como vemos, la lista sigue llenándose de, de grandes nombres en el campo de las ciencias sociales y humanidades, eh, y que ya no podemos esperar más pues, para poder escuchar lo, sus reflexiones y todo lo que tengan que decir en esta conferencia, Gustavo. Crismar, este, perfecto y la verdad que muy claro. Entonces ahí vamos, y vamos viendo el listado de, de panelistas y conferencistas que ya se van confirmando y tengamos en cuenta, Crismar, que quedan menos de 10 días, 9 este, días para que la gente pueda escribir sus ponencias ahí en conferenciaclaxo.org. Entiendo que ahí entrando en esa web se pueden enterar de también el resto de las novedades, aparte de todo lo que nos comentaste. Sí, así es. Así que estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras que, o bueno, personas que forman parte de organizaciones, de instituciones, de movimientos sociales, que les gustaría presentar sus investigaciones en mesas de trabajo de esta novena conferencia Claxo en 2022, ya pueden ingresar a conferenciaclaxo.org, inscribir sus ponencias, se registran envían sus resúmenes que van a ser evaluados luego por un comité, pero ya estarán bueno, eh, prácticamente siendo parte de, de esta gran celebración.